Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a este tercer evento de GamificaMOOC, el MOOC de gamificación en el aula eh, del INTEF. Estamos ya por el tercer evento porque estamos ya en el nivel 5, hemos empezado esta semana el nivel 5 del MOOC y bueno, pues hoy tocaba hacer un evento otra vez donde recojamos... ...más información, más contenidos si y podamos ser capaces de, de gestionar mejor nuestras propias gamificaciones. Y para eso, primero quiero daros la bienvenida a todos los que estáis aquí escuchando hoy el directo... ...y por supuesto a nuestros participantes. Tenemos con nosotros a Iñaki Ibargoyen, que nos va a contar una plataforma para gestionar la gamificación... ...desde el punto de vista docente. Y tenemos con nosotros a María Elena Cuellar-Hormiga, que nos va a contar cómo gamificar en infantil también con una plataforma sandbox educación y nos va a contar exactamente todos los detalles que necesitamos para gamificar en infantil y sobre todo utilizar la tecnología en la gamificación eh, con este panel que tenemos hoy lo que me queda por deciros porque quiero que sean ellos los protagonistas para que nos dé tiempo a verlo todo claramente es que tenéis el chat en directo en youtube para hacer las preguntas que queráis Vamos a empezar por uno de los participantes y cuando él finalice podremos hacer, eh, pasarle las preguntas que habéis hecho, pero podéis ir dejándolas en el chat a medida que os surjan. Yo las voy a ir recogiendo para comunicárselas eh, al final de su intervención. No quiero entretenerme más porque queremos dejarle tiempo para que nos dé, ya sabéis que aquí solemos alargarnos un poquito y para que nos dé tiempo a verlo bien todo, bien la herramienta para que seáis capaces de ponerla en práctica vosotros eh, a partir de ya, viendo este vídeo. Eh, bueno, pues voy, vamos a empezar por, eh, por Infantil, por María Elena Cuellar. Bienvenida María Elena y muchas gracias por estar aquí y contarnos tus propias experiencias en el aula como maestra. Eh, te dejamos el espacio ya para que empieces a compartir y a contarnos tu experiencia. Bueno, pues hola, hola a todos. Eh, yo voy a hablar un poco de la gamificación infantil, pero bueno, primero voy a presentarme. Como ha dicho Clara, yo soy Elena Pollar Hormigo, soy conocida en redes como, como Elena Nube, soy maestra de educación infantil, estoy en el Colegio Princesa Tejina en Tenerife. Y actualmente soy tutora de la clase de dos años, que es nueva, eh, bueno, en Canarias es nueva la implementación del primer ciclo y, y en mi colegio surgió la oportunidad y, y decidí formar parte de, de esta experiencia. Y también eh, formo parte del equipo de, de Samos Educación, que voy a hablar ahora un poquito más adelante. Bueno, pues la pregunta de, ¿se puede gamificar en infantil? Eh, hay veces que vemos que es complicado, que es difícil, no sabemos por dónde empezar, pero bueno, eh, en infantil, casi que todos, y seguro lo hacemos, gamificamos. Desde el momento en el que elegimos un proyecto, eh, estamos eligiendo ya una temática, estamos ambientando la clase de ese proyecto. Por ejemplo, si hacemos un proyecto de dinosaurios, pues solemos llenar los pasillos de dinosaurios, todas las fichas contienen dibujos de dinosaurios, Creamos el rincón del proyecto. Entonces, al final, todos los contenidos eh, surgen alrededor de, de esa temática. Y, y bueno, pues eso es uno de los aspectos fundamentales en gamificar, ¿no? La ambientación, tener que tener una narrativa. Eh, vamos a ver. Un ejemplo del de proyecto que se está llevando en mi colegio. Eh, en mi colegio trabajamos por proyectos desde infantil hasta sexto de primaria. No utilizamos libros. Entonces, eh, pues intentamos ponernos siempre de acuerdo todo el cole de qué proyecto vamos a hacer. Este trimestre estamos trabajando en el proyecto de Somos Artistas. Y en infantil, pues hemos empezado con el Betulet, que es este señor de aquí, y con el libro de colores, que es un un cuento pues, un poco para, para aprender los colores primarios y, y las mezclas, los secundarios. Y este es Turlo Tutu, que es uno de los protagonistas de muchos cuentos de, de Retulet. ¿Cómo gamifico yo? Pues bueno, yo utilizo los recursos de, de Sambos Educación, eh, pero bueno, ¿qué es Sambos? No? Sambos es una comunidad abierta en la que formamos parte docentes de, de todo el mundo, hay colaboradores internacionales también. ¿Y qué hacemos? Pues crear recursos con Geniali, con Canvas, y, y lo compartimos aquí a través de la página web de Samos Educación. Eh, y todo está reutilizable para que se puedan adaptar a las aulas y todo el mundo puede utilizarlo y llegue pues, al final a cuantos más niños y cuantas más aulas pues mejor. ¿Qué encontramos en la web? Pues encontramos recursos de Geniali, eh, también recursos de Canva que es una sección nueva, todavía no hay mucho, pero estamos poco a poco subiendo. Y también tenemos un apartado de formación. Eh, en, la, en este apartado tenemos tutoriales y webinar. Y, y, bueno, hoy tengo el lujo de presentarles el nuevo campus de Sambos, que han tenido poco acceso solo a unos inscritos de, que tuvimos un, eh, una nueva extensión. Y, y, bueno, pues, hoy lo lanzamos ya para todo el mundo, para quien quiera pueda hacer ese, ese curso de, de agora, que es la nueva extensión que hemos lanzado. Y, y pronto vamos a añadir también, otros cursos. Pero, bueno, hoy me voy a centrar en Geniali. En Geniali tenemos aquí unas extensiones, unas plantillas que son realmente eh, plantillas que nos hacen enriquecer Geniali y hace, pues, que podamos realizar juegos con feedback y, y con interacciones. En este apartado tenemos eh, un montón de juegos que ya están creados con muchísimas temáticas que lo mismo están todos reutilizables y todos disponibles para poder, para poder usarlo. Y yo me voy a centrar en los itinerarios, eh, porque es con lo que yo he diseñado mi gamificación. Eh, aquí en esta página pues tenemos itinerarios de, de todo tipo y de todas las temáticas que, que podemos coger y utilizarlos. O también eso, reutilizarlos y y adaptarlos a, a nuestro nivel, a nuestro alumnado. Y aquí, pues, podemos eh, coger la plantilla de los itinerarios que está en blanco. Tenemos un tutorial para un poco ver cómo funciona todos los elementos y poder eh, crear nuestro breakout o nuestra gamificación cero Y aquí abajo, pues, ya tenemos la plantilla quedándole aquí el botón de reutilizar se nos guardaría nuestro genial y ya la tendríamos en, en nuestro panel. Bueno, pues, la gamificación que yo he hecho es de, de Herbetulé. Eh, es una gamificación que está eh, pensada para aprender los colores para los niños tan pequeñitos de dos años que aún estamos en ello. Voy a compartirla aquí en grande. Eh, bueno, pues, cuando comenzamos, al principio tenemos una pequeña introducción. Tenemos aquí a Turrututú, él se presenta, nos cuenta un poco su historia. Dice que es el protagonista de muchos cuentos y, bueno, pues nos presenta también a quien le dibujó, que su autor es Hervé Toulet, que le encanta pintar y, y crear cuentos. Y eh, dice, nos cuenta que su cuento favorito es el cuento de, de colores. Eh, yo lo tengo, que ahora se los voy a mostrar, pero bueno, si alguien no tuviera el cuento, yo les he dado el aquí. Les enlazo. Colores de Hervé Toulet. ¿Estás listo? Entonces, bueno, pues lo podemos enseñar así a lo, al alumnado, pero si no, yo lo tengo aquí. No sé si lo ven bien. Y bueno, yo eh, cuando empezamos la gamificación, pues les cuento el cuento del de Betulet, que les encanta porque es como magia para ellos, ¿no? Les da, toca el, el punto gris, verás cómo se acercan, se van acercando los colores... Ellos van tocando, ¿no? Entonces les gusta un montón porque tiene esa interacción. Después puede, dice que pone aquí la mano y les aparece la mano. Esto es un poco así como magia para ellos. Y ahora aquí ya empezamos con la mezcla de colores, ¿no? Dice, toca un poquito el color azul y acaricia el amarillo. ¿Qué color nos sale? El verde. Y así va con todos los colores un poco, ¿no? Toca el, el rojo y el azul y nos sale el morado. Pues así va un poco con, con todos los colores y para ello es eso, como un poco de magia. Vale, pues ahora ya que nos conocemos, llegó la hora de jugar. Apretamos el, si apretamos el punto gris ya, ya comenzamos. Lo que no se han dado cuenta es que aquí arriba va apareciendo eh, la pantalla guardando. Eh, lo bueno de, de esta extensión es que se nos guarda la partida, entonces, bueno, el itinerario o la ramificación no hay que hacerla toda en un día. Yo puedo dejar la partida media, voy a pasar aquí hasta esta pantalla para que vean que yo voy a cerrar, eh, el Geniali y si yo vuelvo a abrirlo, ven que aquí me aparece el botón de continuar. Entonces yo, cuando le doy a continuar, me lleva justo a la pantalla donde, donde lo dejé. Pues esto me permite eso, que si yo quiero hacer una gamificación en la que cada semana o cada mes estoy enseñando un color, pues puedo dejar la, la partida ahí y seguir al día siguiente o seguir a la semana siguiente. Eh, mira que sale lo de guardando. Eh, luego también un poco para personalizar la gamificación, el alumnado puede elegir quién va a ser el protagonista. Que, que le siga en el, el aprendizaje. Esta es la extensión Avatar eh, eh, de avatares eh, que, que, bueno, a lo largo de, la, de, la, de, la, de, la, de este itinerario van a ser varios juegos. Yo tengo luego recogida todas la, las extensiones con cada juego para que sepan cuáles son, pero para no detenerme mucho en todas ellas, la, las voy a pasar así sin comentar. Eh, este es la, el mapa y sería como un índice de, de los retos. Y tenemos a Turlututú que nos dice dónde están los colores, ¿no? Vemos que están las manchas, pero los colores han desaparecido. Entonces, el alumnado tiene que, que conseguir esos colores. Como ven, ahora mismo están todos desbloqueados, pueden acceder a cualquiera. Eh, esto es lo que llamamos una gamificación estilo sandbox, porque sandbox significa caja de arena, eh, o arenero, ¿no? Y en el arenero, pues, es un lugar donde los niños juegan libremente, no hay normas, no les dicen cómo tienen que jugar, pues, entonces, esto es lo mismo, una gamificación en la que ellos pueden elegir su propio recorrido de aprendizaje. Entonces, el encargado de ese día, yo le digo que elija la mancha que él quiera. Por ejemplo, si elegimos esta, ya sale y les dice que juraría que el azul está por aquí, ¿me ayudas a encontrarlo? Entonces, ya sabemos que vamos a, a ver el, el color azul. Tenemos aquí un vídeo para aprender este color. Y ahora ya le sabes eh, sale y nos dice, bueno, pues, si queréis conseguir el color azul, pues, tenemos que superar un reto. Y ya nos salen actividades relacionadas con el color azul. En este caso, tienes que pulsar en todas la, las imágenes azules y nos sale el feedback de que está bien hecho. Lo, lo guay es que, eh, yo lo hago en gran grupo, lo suelo hacer en la asamblea, en la pantalla digital. Entonces, pues claro, para que no solo salga un, un niño, lo que hago es darle a reasignar y ves que se cambia todo. Entonces, esto me permite que más niños puedan salir y, y, y volver a hacerlo. ¿Qué pasa si me equivoco? Pues no pasa nada. Nos sale el feedback de que lo hemos hecho mal y podemos volver a, a intentarlo. Y aquí, pues, dice que coloreemos las cosas de azul. Cuando le damos a comprobar, pues, ya nos da el feedback de que está bien. Un poco para que la gamificación no sea todo online. Yo me he impreso este que sería como un álbum de recompensa, eh, que son los colores encontrados. Entonces, cuando conseguimos un color, en este caso sería el azul, pues, lo vamos pegando. Eh, cuando consigamos el amarillo, pues también lo iremos pegando. Y así también, pues, ellos eh, van un poco manipulando, experimentando, igual que lo del cuento, eh, que me olvidé olvidado enseñaros, no lo voy a poner ahora. Eh, después de contar el cuento del betulé, eh, me deja aquí a mí contando el cuento, pues lo experimentamos, ¿no? Con las témperas, comprobamos que es verdad eso que está diciendo el Herbetulé. Eh, y bueno, eh, lo que hice fue echarle pintura en las manos de colores Y luego así al, al flotarla, pues ya le salía el color naranja Tenía un vídeo haciéndolo, pero estoy viendo que no, que no carga Lo voy a dejar así a ver si después me carga y lo, y lo puedo mostrar Vale, ya hemos conseguido el azul ...y ven que aparece aquí ya el color azul que es el que hemos, el que hemos eh, encontrado. Y aquí tenemos una barra de progreso que también se va llenando. Conforme vayamos consiguiendo los retos se va llenando toda Y ya cuando todas esté llena es que ya hemos terminado y tendríamos como la recompensa final. Vamos a ver otro color. Me han dicho que las, eh, está por aquí el rojo. ¿Me ayudas a encontrarlo? Tenemos el vídeo del rojo... El ventulo es otra vez que nos vuelve a decir que debemos superar un reto para conseguirlo. Y, eh, más o menos, la misma dinámica del juego. En este caso, las manchas rojas. Y lo mismo puedo resignar y se van cambiando las manchas. Y aquí tenemos que buscar el, el monstruo rojo. Cogemos la lupa y vamos eh, buscando por aquí por la oscuridad. Y cuando nos aparezca el monstruo rojo, pues ya le dan y hemos conseguido el color rojo. Eh, no se carga, pero bueno, les enseño también otra forma de, de darles la recompensa a los niños, es hacer fiestas de, de los colores, ¿no? Nosotras en el primer trimestre estuvimos trabajando los colores y cuando acabamos los colores, pues hacíamos la fiesta de color rojo, ellos venían, les a la familia a colaboración, venían con las camisetas rojas o alguna prenda de vestir roja y llenábamos toda la clase con todo lo rojo que teníamos. Lo mismo cuando acabamos con el color amarillo o cuando acabamos con el, con el color azul. Y ya tenemos aquí el, el color rojo. Y ya pues nos no crea el color mira. amarillo. Tenemos el color amarillo. Eh, va siguiendo siempre la misma dinámica, la misma rutina porque... Ni Infantil es súper importante que ellos, eh, para trabajar su autonomía, sepan siempre lo que ocurre después, qué es lo que va a pasar. Eso les da seguridad y también fomenta su autonomía, porque ya saben lo que, lo que tienen que hacer. Entonces, por eso hago eh, esta, este tipo de planificación lo hago muy repetitivo. Aquí, pues, nos pide que, que completemos el círculo con circulitos más pequeños. Ya teníamos el último color, que aparecía el amarillo. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Que han salido más, más colores? Eh, estos colores son colores secundarios y, bueno, no tenía sentido que aprendieran primero el color naranja, cuando para hacer el color naranja necesitamos el, el amarillo y el rojo, ¿no? Entonces, yo bloqueé esto, esto, estos colores para que aparecieran una vez que eh, hayas, eh, hubiésemos completado lo, eh, los colores primarios. Y lo mismo, ellos pueden elegir eh, el camino que seguir. Aquí tenemos el morado, el vídeo del color morado, el Betulés otra vez que nos pone a prueba. Y bueno, nos dice, ¿te acuerdas cómo se hace el color morado? Mezcla el rojo y el azul. Esto es una imagen del libro, entonces ya eh, como lo hemos leído más o menos lo sabemos. Y lo que tenemos que hacer aquí es mezclarlo. Cuando lo mezclamos, ¿qué color nos aparece el, el morado? Y ahora aquí pues tenemos que recordar qué colores necesitamos para que saliese el color morado, pues el azul y el rojo, cuando los mezclamos sale morado. Y un huevecito, pues un puzzle en el que tenemos una fruta de color morado, que son las uvas. Aquí tengo otro vídeo, a veces si se me carga este Vale, este sí se me carga. Eh, este es lo mismo, otro, otro experimento, que bueno, para los niños es como magia. Eh, esta es mi, eh, mi compañera, es la técnica de educación infantil y bueno, hicimos un truco de magia que nos salió un poco regular, pero bueno, a los niños les encantó y vamos a verlo. Magia o ¿Qué hay aquí? ¡Agua! Vamos a ver ahora qué color va a ver. Ay, no. Le. ¡No! que decir de. ¡Una! una ¡Dos! ¡Y! ¡Tres! ¡Amarillo! ¿Amarillo como qué? ¿Amarillo como? Como los globos, el como el pollo pepe. El pollo pepe es ¡Amarillo! Y ahora vamos a hacerle otra magia, de repente. Hacemos así. Una, dos, y tres. ¿Y este qué color es? Verde, como un verde azulado. Aquí le echamos demasiado azul y se quedó la botella un poco más azul que verde, pero bueno, eh, el experimento les gustó un montón y para ellos eh, les encanta, es que es como magia. Vale, pues hará el color verde, el vídeo, el betules poniéndonos a prueba. Y lo mismo, ¿qué pasa si mezclamos el verde y el, qué, perdone, el azul y el amarillo? Pues nos sale el verde. ¿Qué colores necesitamos para que salga el verde? Pues el azul con el amarillo. Y el jueguecito de, de color verde. Y ya por último tenemos, el color naranja, el vídeo y el betulés que nos pone a prueba. Mezclamos el rojo con el naranja y qué color necesitamos. Y ya nos sale el naranja. Vale, y el juego este es un poco de, de audición. Tienen que escuchar atentamente lo que dice para, para averiguar dónde está el color naranja. Verde. El verde. Amarillo. Amarillo naranja. Está aquí el naranja. Muy bien. Y ya hemos conseguido todos los colores del mapa, entonces ya nos sale aquí turlututú eh, y nos dice, wow, has encontrado todos los colores listos para el final. Y turlututú nos regala, pues, eh, como recompensa, un vídeo de, de los colores, de todos los colores del arcoíris. Pero aquí el eh, retulé está enfadado y nos dice que eh, que para poder jugar a los juegos finales tenemos que desbloquear el candado. Eh, los niños pequeños, como todavía no reconocen los números ni las letras, nada de eso, pues el candado eh, es con colores. Y tenemos que seguir la secuencia. Azul, amarillo, naranja, morado, verde y rojo. Y ya pues se nos abre el candado. Y tenemos los últimos juegos finales, que estos juegos están más dirigidos a a la discriminación ¿no? de colores, la discriminación visual. Tienen que juntar los puntitos que son escapados de las manchas. Y cuando ya los tenemos todos, pasamos al siguiente juego. Este es de agrupar. Tenemos que agrupar todos del mismo color. Este es igual, pero con otros colores. Y este es un bingo, un lince, de, pero también auditivo. Tenemos que estar atentos para averiguar qué color nos está diciendo. Azul. Azul. También eh, puse aquí unas, pistas, unas vidas a modo de libros que, bueno, es el que encontré de Betuler, que si nos confundimos, Verde. Eh, yo le doy, por ejemplo, naranja, nos quitaría una naranja. vida y nos dice que está mal. Entonces, bueno, podemos volver a intentarlo. Rojo. Rojo rojo, morado, morado, naranja, naranja, amarillo, amarillo, verde, verde. Los soniditos en los rifas pues también le da como ese toque de gamificación y, y les gustan mucho porque saben eh, ya no solo visualmente sino también auditivamente que que están acertando que lo están haciendo bien. Y, y bueno, pues ya nos dice, ya hemos conseguido todos los juegos, hemos conseguido superar todas las pruebas y, y ya somos unos expertos y podemos recoger nuestra recompensa. Eh, este es un diploma que lo podemos imprimir, eh, escribimos el nombre de los niños y ya se lo pueden llevar a casa y, y, y son pues expertos en, en colores. Bueno, como he dicho antes, voy a ver primera vez si puedo ver el vídeo para que lo vean de la mezcla de colores y si no ya paso a las extensiones que he usado. Nada, se queda cargando. Vale, ahora voy a he he puesto aquí las extensiones, a poco he hecho a de pantalla a, a cada juego que he ido haciendo para a un poco puedan a la idea de cómo se hacen esos juegos. little eh, es el itinerario en sí, toda, todo el juego es un itinerario. Eh, aquí está el enlace que se of a little bit irán a a la web de a para encontrar la plantilla. Eh, este de elección a de multiavatares, lo mismo, aquí tiene el enlace. Estos de arrastrar son dos de NDEADA, de nedeada, eh, track and drop, y, y es súper útil esta extensión para infantil. Yo hago un montón de juegos con esta extensión. Click and buy y agrupan, que son parecidas. Eh, del list de bingo, El generador de audios que es el que he usado para todos los soniditos que se escuchaban en, en los feedbacks. Y después, estas extensiones son de Escape, que es la página francesa. Eh, eh, también eh, crea extensiones para geniales. Esta, por ejemplo, de, de rascar, es de, de ello. El puzzle también. Eh, Spot, que es la de la linterna. Y este de colorear. Y, y bueno, pues espero que les haya gustado. Y solo darles las gracias y si tienen dudas pues ahora las la resolvemos. Muchísimas gracias Elena. Pues ya tengo aquí algunas preguntillas que han hecho por aquí para que nos cuentes. Eh, yo creo que en general ha gustado mucho. La verdad que esta fenomenal ver que en infantil a partir de la narrativa esa del cuento se puede dar da mucho juego, ¿no? A partir de, de elementos cotidianos de ellos y propios del aula de infantil. Y bueno, la primera pregunta que ha caído ¿Cuánto dura esta gamificación? Esta gamificación yo la tengo pensada eh, para el trimestre, para este trimestre, porque en mi colegio el proyecto de Somos Artistas es para eh, el segundo trimestre. Si es verdad que los colores primarios yo ya los di en el trimestre pasado, entonces esa parte la pasamos más rápido, pero ahora ya los, los colores esto en el verde, que es el eh, que próximo quedaremos, o naranja o eh, morado, pues ya nos va, iremos deteniendo un poquito más. Y un poco trabajar como hemos hecho las fiestas, que solemos hacerlas siempre, o experimentar con esos colores. Muy bien. Claro, han visto todo este despliegue de, de, de Genialis, de interacciones, de sandbox, y preguntan que cuánto lleva cuánto tiempo te lleva hacer este tipo de, de experiencia tecnológica. Bueno, eso depende también del manejo que tú tengas con Genialis, ¿no? Si es verdad que hay que dedicarle tiempo y paciencia, y hay veces que las ideas no vienen pronto, ¿no? Pero bueno, como tenemos tantos juegos ya creados, al final si reutilizas, se hace rápido. Si quieres crear la DC cero, pues tienes que dedicarle un poquito más, un poquito más de tiempo. Pero bueno, no te puedo decir tiempo exacto porque depende mucho de la experiencia. Muy bien. Y luego ya una pregunta más relacionada con el hecho de que sea de infantil. ¿Qué elementos, que además nos lo, nos lo pregunta otro profe de infantil, entonces, ¿qué elementos dentro de la gamificación crees que son los más importantes en una gamificación en infantil? Se cortó, no te escuché la última parte. Que, ¿Qué elementos más importantes, eh, cuáles son los elementos más importantes en una gamificación en infantil? Para mí la narrativa la ambientación y la sorpresa. Eh, el encontrarse elementos en la clase, lo de las fiestas, lo preparamos en secreto. ¿no? Es como cuando están en el patio, uno de nosotras entra en el aula, coloca todo y ya cuando entran ellos se encuentran el aula entera llena de ese color. Entonces, esas sorpresas pues les, les, les gusta, les enganza y, y enseguida ya empiezan todos a decir el color. Eh, para mí esos elementos infantiles son los más importantes. Muy bien. Pues bueno, ya están pidiendo aquí todos materiales y tal. Ahora mismo lo vamos a compartir por redes la presentación de Elena con toda la información y vamos a pasar ya a, a lo que es eh, Iñaki Bargoyen que nos va a contar en el tiempo que nos queda su experiencia. Eh, como crea no solo como profe, sino como creador de una herramienta que permita a los docentes gestionar un aula gamificada. Ya hemos visto en otras ocasiones este tipo de experiencias en otras ediciones anteriores, eh, pero bueno, veréis que todas tienen cosas en común, pero todas son muy particulares y eso es lo que venimos a descubrir aquí con Iñaki, que nos cuente qué es Teach It. Así que le dejamos a él para que empiece a contarnos y entre tanto pendientes en las redes que comparto presentación. Hola Clara, hola Elena y hola a todos y todas los que estáis ahí en el, en el chat y a los que nos veáis en, en diferido más adelante. Como ya lo he dicho, mi nombre es Iñaki y hoy vengo a presentaros Tichit. Primero que nada me disculparé un poco porque hay un poco de tormenta, igual hay algún problema con internet, pero espero que todo vaya bien y nada, muchas gracias Clara por, por invitarme y espero que os guste. Tichit es una aplicación de gestión de centro que también permite hacer una gestión de aula o gestión del aprendizaje, un Learning Management System, y también nos permite gestionar la gamificación. Hoy me centraré en este último apartado, pero la idea sobre todo es la interconexión de toda esta información para poder ahorrarnos muchísimo trabajo. En un inicio le queríamos llamar a la aplicación Learning Paradise, pero el dominio estaba cogido, así que tuvimos que hacer un cambio y al final nos pensamos que cuál era la base de lo que estábamos trabajando, que era el simplemente poder dedicarnos a enseñarlo, no a Teach It. Y de aquí salió el nombre que es Teach It. A ver que me pase la presentación. En esta primera diapositiva, y tendréis todas las diapositivas con toda la información, por si las queréis leer en más detalle, tenéis un poco de información sobre mí. Yo he estado trabajando y me podéis conocer capaz de redes por haber estado trabajando dentro de, de Docentes Gamificando. Y también he colaborado mucho tanto con Sandbox Educación como con My Class Game que es otra de estas plataformas que Clara comentaba que se habían presentado anteriormente. Queda aquí esta información para que podáis también poneros en contacto conmigo, si cualquier cosa. Pero ahora quiero pediros que escaneéis este enlace o que cogéis el, el enlace que se pasará ahora por el, por el chat. Lo compartiré yo también para que os quede por aquí. Entonces, podéis escanearlo y esto os permitirá crear una cuenta de estudiante Desde TeachIt tenemos muy bien trabajado el tema de... De la LGPD, ¿no? De toda esta protección de datos. Así que en este caso, este enlace está para un acceso directo donde ya se tendrían todas las autorizaciones como docente. Así que os sugiero que utilicéis un email falso y no generará ningún problema. Aparte, podéis entrar con cualquier tipo de dispositivo porque ya la aplicación está preparada para trabajar como una aplicación web. De esta manera, uno de los problemas que a veces me encontraba como docente que era que con un sistema operativo sí me iba, y con otro no, o cosas así. De esta manera no tenemos ningún problema con sistema operativo y como es responsive, podréis entrar con cualquier eh, dispositivo, con un móvil, un ordenador, lo que queráis. Podéis coger cualquier cosa y la aplicación propia ya se adaptará a vosotros. Aquellas personas que vayáis entrando podréis estar probando las cosas a medida que yo lo muestro y si no también tendréis tiempo más adelante no os preocupéis por ello o cualquier persona que lo vean diferido durante el próximo mes más o menos podréis acceder sin ningún problema. Aparte, una vez que entréis podréis ver que en este caso he adaptado la, la formación de gamificación que suelo hacer para docentes que es con una temática de un virus que da problemas para el aprendizaje y entonces aquí tengo una pequeña adaptación para que podáis disfrutarla. Y nada, explicaros eso. Teachit es una aplicación con la que llevo trabajando junto con mi hermano que la programa y otros tantos docentes que me han ayudado en su desarrollo que venimos trabajando desde 2018, en el 2020 la pudimos hacer pública y en septiembre de este año la abrimos para que cualquier persona que qu pudiese utilizarla y que, la bueno, y que la quisiese utilizar de manera gratuita eh, pudiese hacerlo. Hemos dejado los enlaces y tendréis los enlaces también por aquí accesibles y nada, el, sobre todo nos queremos basar en ahorrar ese tiempo, ese tiempo que a veces nos come por el papeleo que hay que hacer o por otras cosas, tanto en la parte de la gestión de centros como en la gestión educativa, pues intentamos que todo lo que hagamos siempre ya intente ahorrar ese tiempo, el automatizar procesos, que si se generan incidencias esto vaya más rápido y diversos aspectos que tenéis aquí, el que toda la parte evaluativa no tengáis que estar haciendo reglas de tres, sino que te las haga la aplicación, que se adapte a las necesidades o a las cosas que soléis hacer para ya rellenar campos cuando sea posible, que te prepare la, la programación de manera automática si tú has creado todas las actividades y has puesto la información, así como eh, poder buscar información, que es el genio de la lámpara, que le decimos que le puedes preguntar lo que quieras y te lo dice. Tiene muchísimos aspectos, pero hoy me quiero centrar en los aspectos de gamificación y para aspectos de cómo funciona a nivel de aplicación y de gestión de centro y aula, tenéis presentaciones específicas en nuestro canal de YouTube. Así que la parte de la gamificación, como os comentaba antes, Creo que de lo más potente que lo hemos logrado conseguir es que está plenamente integrada con la aplicación y con todos los aspectos del resto de la, de la plataforma. Por lo cual, aquello que haces dentro de la gamificación influye en tu proceso evaluativo, influye en el feedback que te recibes tú o que reciben las familias. Y todo está perfectamente conectado para ahorrar ese tiempo que a veces me pasaba, ¿no? que cuando usabas muchas aplicaciones para intentar gestionar algo, luego perdías tiempo en pasar información de un lado a otro. Creo que he perdido el audio por un momento. Tal y como comentaba Clara, creo que un gestor de gamificación tiene que tener ciertas cosas básicas, ¿no? Un sistema de puntos, un sistema de niveles, las recompensas para las diferentes acciones, las insignias, que en nuestro caso nosotros tenemos dos tipos de insignias, aquellas que podemos otorgar nosotros como docentes, y aparte, estas insignias que se pueden colocar de manera automática, que simplemente al hacer ciertas acciones en la aplicación, automáticamente salen. Tenemos también itinerarios como esto que nos ha mostrado ahora Elena, pero nosotros tenemos un itinerario en el que podemos incluir tanto cosas externas, como podría ser ir a un, a un genial y que tenga una extensión de sandbox, como incluir también cosas dentro de la aplicación, una actividad autovaluativa o una rúbrica de autoevaluación que al realizarla automáticamente, como podéis ir viendo, os va generando gráficos y diferente información. Tenemos también minijuegos. Hemos generado un diseño ya profundo, con los conocimientos que hemos sacado de muchos años de gamificación, para tener diferentes mecánicas que promueven el retorno y el desplazarse por diferentes partes de la aplicación, así como mecánicas de rescate, ¿no? esta típica bala del Mario que hace que el que se quede atrás no se sienta muy mal, pues tenemos ese tipo de mecánicas para que aquellas personas que se estén quedando atrás dentro de la gamificación, automáticamente ya el diseño les da maneras y posibilidades para potenciar y avanzar y, poner, y recuperar en su progreso. Tenemos aparte eventos cooperativos, no muchas veces nos centramos en, esta, en estas actividades que nos generan una temática de competición o ¿no? unas mecánicas de competición y para eso hemos generado diferentes eventos cooperativos que permitan esta cohesión de grupo y también este trabajo más allá de lo que se realiza directamente en el aula, no ese poder hablar fuera y programarse y prepararse para las acciones que van a cometer. Tenemos además unas colecciones de cromos que funcionan automáticas, simplemente yo descargo por ejemplo del Flaticon una colección de imágenes, selecciono las que quiero, las arrastro dentro de la aplicación y ya automáticamente todo el resto funciona solo. Los estudiantes pueden comprar sobres de cromos, les tocan unos, unos cromos aleatorios, con estos cromos pueden ir intentando completar la colección, si tienen problemas pueden intercambiar cromos con otros compañeros, como podéis hacer también los que estáis probando, todo eso de manera automática, solo yo tengo que hacer la primera parte, crearla y el resto funciona todo solo. Aparte, también tenemos objetos, y siempre me escucharéis mucho esta palabra, tienen una parte automática, todo lo que puedan hacer dentro de la aplicación, pues ya lo gestionarán sin necesidad de la intervención del docente, y si no, también, pues, tienen los típicos objetos de, pues, si es hoy usa la silla del docente, pues, ahí sí que intervendremos nosotros en darles esta, este objeto. Así que nada, voy a pasar ya a lo que es la plataforma en sí. Si no lo habéis hecho ahora, os vuelvo a dejar un momento para poder acceder y si no, cuando tengáis esta presentación también podréis acceder dándole clic en, eh, en el icono y veréis cómo podéis probar con la experiencia de estudiante que es plenamente autónoma. Yo lo he, cre lo he creado y ya no tengo que hacer nada más porque todo funciona sin la intervención del docente a partir de ahora. Podéis ver dentro de esta presentación y que veréis que ahora lo quito yo por aquí, que están también dentro de la diapositiva múltiples diapositivas mostrando que veáis cómo es perfectamente responsive, pero yo lo voy a mostrar ahora más en modo presentación. Y como veis aquí, este sería el dashboard. El dashboard es la pantalla inicial que tienes como docente, en la cual hay multitud de cosas en las que yo os digo, no me centraré hoy, hoy me centraré solo en la parte de gamificación. Pero como veis aquí, al ser el gamificamos la clase que estoy trabajando, ya me salen automáticamente ver las notas de los diferentes estudiantes, cómo van haciendo diferentes cosas, cuál es la nota promedio, y siempre va intentando darme un feedback para que yo pueda actuar en consecuencia sin tener que estar siempre procesando estas notas como, como docentes. Voy a venirme aquí a la sección de la clase y, como podéis ver aquí, con los estudiantes que han ido apuntándose, tenemos ya diferentes. Y a medida que vosotros os unáis en el enlace, podréis ir saliendo todos aquí dentro de esta clase. De hecho, si recargo página, muy probablemente en algún momento vayan saliendo eh, más estudiantes. Tal y como veis aquí, podemos ver, pues que tenéis el, vuestro avatar, el número de lista, el nivel, el porcentaje para subir de nivel y diferente información que eh, a ellos, cuando tú lo proyectas, les sirve. Y que ahora, como vemos, opa, ha ido aumentando rápidamente. Podéis ver que quedemos ahora muchos más estudiantes, nos muestra su progreso y que progresivamente, a medida que vayas haciendo cosas, todo esto se irá modificando. También tenemos la posibilidad de juntar por equipos y diferentes acciones. O, por ejemplo, si yo vengo aquí y Rafa, que está ahí en el directo, pues puedo venir aquí y decir o oh, ha hecho antes una de inter intervención y le asigno los puntos y estos puntos irán automáticamente para esta persona. Eso se puede hacer con dinero y con otro tipo de cosas, así como también podría, por ejemplo, otorgar objetos y diferentes opciones que tenemos en la aplicación. Os muestro ahora lo que es el set de gamificación, donde estaría toda esa información. Voy a cargar un momento. Y voy a ver que aquí ya tenemos los iconos que nos habían cargado bien. Y como podéis ver aquí también tenemos los niveles. Nosotros funcionamos para intentar automatizar procesos a base de una experiencia base. Esta experiencia es la que se necesita para subir el primer nivel. Y con esto, todas las cosas que tenemos que hacer nosotros de manera automática, lo usamos en función de porcentajes. De tal manera que pongas lo que pongas, siempre funcionará y se quedará adaptada en base a los cálculos matemáticos que ya están previamente hechos. Como podemos ver aquí tenemos diferentes opciones que iré mostrando una a una, pero primero que nada quiero mostraros los itinerarios, que es lo que ya podréis estar haciendo vosotros. Y que como veis aquí tengo dos activos, una mina que os he puesto simplemente para que podáis conseguir recursos más fáciles y la de probando tichita. Aquí me marca dónde está la media de los usuarios y si le doy aquí a abrirla, me viene aquí y podéis ver que pues tengo aquí el itinerario, cómo va avanzando, con los diferentes cofres, con el punto final... Tengo también aquí, para poder ir viendo dónde estáis, puedo ver cada uno de los estudiantes dónde está. Y si veis, estos iconos me marcan qué tipo de estación, que es como llamamos, llamamos a cada uno de estos puntos, tenemos. En este caso es un enlace que me lleva a un sitio externo, en este caso un vídeo de YouTube. Tengo aquí un quiz, un, una, un, una actividad de respuesta automática que se crea dentro de la aplicación. Tengo este que es lo mismo, pero que es una rúbrica de autoevaluación, si también trabajamos, para que puedan hacer estos procesos de autoevaluación y lo vayan trabajando. Tenemos estos cofres que podemos ir poniendo de tanto en tanto para potenciar y el deseo de llegar a este, a ese punto. Y a medida que yo fuese actualizando la página, podríamos ir viendo cómo iría todo avanzando y cómo la gente iría llegando. felicidades Elena, que ya estás en, en el punto final. Elena me ayudó en, en la prueba de, de esto, como otras tantas personas que lo han hecho. Y les estoy muy agradecido. Pues eso, vamos a avanzar para adelante. Y os muestro ahora las recompensas. Iré mostrando todo lo que pueda en el tiempo que tenemos ahora de presentación. Y si, en cualquier caso, si tenéis siempre dudas, podéis hacerlo más adelante, me preguntáis, y estaré encantado de responderos. Aquí, como veis, tenemos las pocas recompensas que he puesto. La verdad que en mi clase tengo bastantes más. Pero aquí me muestra la estadística, me muestra la cantidad de veces que las he, que las he entregado. En este caso, pues, no está actualizada la página, pero si actualizase la página, me mostraría que antes le entregué la excelente intervención así como aquellas personas que pregunten en YouTube y las encuentre, les podré poner esta recompensa también. Y la creación es muy sencilla, simplemente tengo que venir aquí a la parte de crear y seleccionar la información, pues con el título ya la podría crear, el título, una imagen y ya la tendría. Pero bueno, si aquellas personas quieren dedicar un poco más de tiempo, siempre tienen más opciones. Una descripción para que entiendan perfectamente por qué les ha pasado, los puntos de experiencia, los puntos de vida o la cantidad de monedas que recibirían. Y, como os comentaba, está plenamente integrado con el resto. Entonces, si en este caso fuese negativo, podríamos hacer que fuese negativo, podríamos crear una incidencia automática en el estudiante. Entonces, el estudiante recibiría el feedback y la familia recibiría el feedback. Así como si no somos el tutor o la tutora de ese alumno, recibiría también esa persona una notificación de que ha tenido una incidencia y podemos hacer que se genere automáticamente en función de lo que aquí hayamos creado. Por otro lado, tenemos objetos. Los objetos, como ya sabemos, nos permiten ir creando diferentes dinámicas dentro de la clase y tenemos una gran cantidad de objetos que se pueden crear. Como veis, esta es la pantalla inicial en la que os muestra un poco toda la información, siempre utilizando iconos donde podemos, también algo de información extra. Y si me vengo al apartado de crear, aquí como veis puedo revisar los intercambios entre estudiantes, pero si me vengo al apartado de crear, tenemos aquí los diferentes tipos de objetos. Yo me centraré en mostraros la automática, pero si veis, hay una parte que es común a todos. Yo tengo los de acción de docente, son aquellos en los que yo como docente debo realizar algo, como entregar mi silla, confirmar alguna cosa, entregar un papel o lo que sea. Los armas of each Item, que son estos objetos que utilizamos dentro de los eventos. Tenemos eventos de acción y tenemos eventos de, de recolección. Entonces, estos son los que se utilizan para un aspecto o el otro. Tenemos los acompañantes, que es una mascota que podemos poner junto con nosotros y que se vea en nuestro perfil. Los de acción automática y los sobres de cromo que nos permiten, como decía antes, acceder a esos cromos y que se haga todo automático. Estos objetos, si os fijáis, tenemos la opción, aparte de poner el nombre y la imagen, de marcar si son comprables o no. Igual es un objeto que solo yo puedo dar o que solo se puede conseguir en un cofre o solo conseguir un itinerario. Marcar su precio. Si puede comprarse a partir de una fecha, imaginaos que yo quiero que sea algo que solo salga en Halloween, pues que automáticamente salga en Halloween, no tener que yo acordarme esa mañana, que ya tendré suficientes cosas que hacer. Si hay un nivel requerido para poder... Si el objeto puede ser vendido o no puede ser vendido. Si el objeto es cambiable o no es intercambiable. Todas estas cosas siempre permiten modificar. Yo con muy pocos datos puedo crearlo, pero si no... Aunque están ya todo marcado por default, puedo modificarlo y adaptarlo a lo que yo necesito. Creo que siempre eso es una cosa muy, muy importante. En este caso, pues si diese puntos de experiencia, como tenéis ahí una poción de bonus de experiencia, o, una, o un objeto que os ayuda a curar vida, como creo que hay una manzana, si no me equivoco, o fuese una bolsa de dinero, ¿no? Que te encuentras y entonces puedes hacer algo con ella, la tendrías aquí. También podemos limitarla a tipos de personajes. Tenemos novela testers, la gente de docentes gamificando o de sandbox que me han venido a ayudar. Y vosotros que os marcaré como el GamificaMock. Aparte también hemos trabajado y hemos implementado ahora, que es una sugerencia de una de las personas que utilizan nuestro, nuestra plataforma, que es tener una existencia limitada. Entonces yo puedo marcar y si hay un objeto que por lo que sea solo tengo 30, podemos marcar 30 y ¡buah! ya automáticamente se va reduciendo y no tenemos que estar preocupándonos por ello. Así como también tenemos la opción de si hay un objeto que es muy poderoso, que, solo hay, un, que hay un máximo de usos por estudiante o por persona y de esta manera, también poder regular y que no tener un problema en el juego. Voy con las colecciones de cromos. Siempre si voy un poco rápido, intento meterme dentro de, del tiempo que tenemos. Como os comentaba, esto crearlo es muy fácil. Simplemente le daríamos a crear. En crear, escogemos el icono de la colección, el nombre de la colección, y a partir de ahí lo único que tenemos que hacer es arrastrar las imágenes que queremos. ¿no? Y en este caso, pues, seleccioné las imágenes de las diferentes gestores de gamificación, que es un poco de lo que estamos hablando ahora de estas plataformas, las arrastro aquí y automáticamente se me crean y ya que está hecha. Luego también tendríamos la posibilidad de modificar si quisiésemos pues, la rareza para que sea un poco más complicado que te salga una carta u otra, o este tipo de, de cosas que son pues, generan un poquito más de dificultad en las dinámicas. ¿no? Por otro lado, como os comentaba, tenemos estas insignias. Eh, como veis aquí, tenemos esto. La posibilidad de Hacer insignias que sean automáticas, como por ejemplo el participar en tres batallas, a la que la aplicación detecta que has cumplido con eso, automáticamente te entregará la insignia y te dará una notificación para, para avisarte de ello. Eso ocurrirá con todas aquellas que son automáticas. Por otro lado, tenemos algunas que pueden ser que solo las podamos dar nosotros como docentes. Y otras que, aunque no salten automáticas, ellos pueden solicitarlas. Si un estudiante las solicita, tienes dos opciones. Una, que se acepte automáticamente, y es ya una cosa de confianza, entre estudiantes y el docente. Y la otra opción es que tengas que tú como docente ir revisando y marcarla. Ahí ya queda un poco a elección de cada uno. Dentro de aquí le darías a crear y podrías ir viendo todas las opciones cómo funcionan. Como veis aquí tenemos un montón. Y aquí simplemente pues sería marcar nombre, poner imagen y este tipo de cosas. Podemos poner que sean automáticas o que no. Podemos esconderlas para que funcionen como un easter egg que solo se publiquen a partir de un momento. Que sean solicitables o no, que la aceptación. Siempre me gusta que todo sea adaptable y modificable a como cada uno considere Por otro lado tenemos aquí los eventos de acción. Estas son estas batallas, estos eventos cooperativos que en estas días de prueba lo hemos hecho también en modo individual. Y como veis aquí hay un montón creadas en las cuales vosotros podéis participar o saldrán en la parte de arriba como eventos. Y podréis entrar e intentar completar ese tipo de eventos. Si yo le doy aquí a un evento que está acabado, en este caso para no liarla, le doy al, al botón de ver y el botón de ver me permitirá reproducirlo. Ahora tenemos un problema con el internet. Estamos como le pasó antes a Arena, Pero ahora, si veis aquí en este caso, solo es con un solo... ¿Sí? y vais viendo... Pero esto podría ser con toda la clase, si fuese, como podréis ver más adelante. Y irías viendo cómo cambiaría el avatar de la persona que participa, cómo cada uno iría enviando el arma que fuese y cómo esto iría funcionando y funciona solo. Una vez que el, la criatura ha, ha fallecido ya está, se le acaban los puntos de vida, podéis ver reproducir y recibir la recompensa. Por otro lado, tenemos también las misiones de recolección. Por si no queremos llegar a una parte tan bélica, nos podemos poner en las misiones de recolección. Aquí, como veis, esta de aquí, que ya está publicada para ahora, ya le queda muy, muy poco entre Elena y Sere. Ya la tienen prácticamente completada. Como el límite de acciones por usuario está en cuatro, eso facilita que más gente tenga que intervenir y que también ellas dos pudiesen buscar a más gente para intervenir, buscar esa colaboración grupal. Y aquí simplemente pues, a medida que fuesen comprando los ingredientes los pueden añadir y una vez que se completa, aquellas personas que han participado recibirían la recompensa. Como veis tenemos este y ahora mismo también tenemos este segundo que está activo en el que de momento nadie ha participado aquellas personas que estáis haciendo la prueba, podéis probar sin ningún problema. Por otro lado, tenemos cofres. Os comentaba que había una mecánica para intentar que volviesen las personas con frecuencia a la aplicación. En consecuencia, estos son los cofres. Aquí podéis ver que están marcados. ¿no? Si actualizo la página, saldríais todos vosotros. Y ese cofre se actualiza cada día. A veces está relacionado con el pasar lista, a veces no, según la, con quién se está haciendo la formación. Y... Eh, les da una, una posibilidad de conseguir ciertas monedas o ciertas cosas frecuentemente. Para esto, nosotros simplemente lo único que tenemos que hacer es venir a la configuración y escoger qué tipos de cofres vamos a trabajar. Como os dije antes, todo va en función de la base, si están activos o no, si otorgan experiencia o solo monedas, eh, el máximo de objetos que se puede llevar un estudiante por los cofres y luego cómo funciona cada uno de los tres, o en verdad cuatro, cofres que tenemos. Aquí tenemos el cofre básico, que tiene en base al, a la puntuación de base, tenemos ahora las monedas que te llevaría. Si yo lo cambio esto, se modificaría automáticamente, como podéis ver. Y los objetos que yo pudiera ir añadiendo con el, la probabilidad de que se lleven ese objeto. Lo mismo con el común, lo mismo con el especial, que podemos activar o desactivar. Y tenemos el objeto de rescate, que lo que hace es que evalúa de la clase, aquellas personas que se están quedando atrás y en el momento de entregarlo, les hace automáticamente entrega de este cobre de rescate para intentar potenciarlo. Y si, como los empuja un poco hacia adelante, eso irá promoviendo que progresivamente se renueve entre personas. A efectos de estudiantes, funciona exactamente como un cofre especial y no ven ninguna diferencia. Si ven el webinar, pues descubren cosas. Por otro lado tenemos también el apartado de configuración. La, el, con mi hermano le llamamos la cabina del piloto, porque tiene un montón de información, pero también por eso, porque nos gusta que cada una persona pueda configurar todo a su gusto. De base ya vendrá todo programado, pero podéis nosotros añadir todos los detalles que queráis. Por ejemplo, esto es cómo se ve la, la etiqueta dentro de la página de clase. Tal y como veis aquí tenemos eh, nombre, apellidos y demás, pero si yo, por ejemplo, activo o desactivo la vida, esto hará que se pueda mostrar o no mostrar dentro de la página de clase. También podré, por ejemplo, hacer que se muestre el nivel. Yo muchas veces oculto el nivel en la página de clase para evitar esa competición porque va por delante o por detrás. Podemos hacer que se vea la experiencia en número o solo en porcentaje. Y podemos hacer que se muestren también las monedas. Yo, por lo normal, tengo bastante limpio y despejado de información. Y entonces aquí es como una competición más por superarse a sí mismo. Quiero acabar este nivel. Y igual yo soy nivel 1 y estoy a, me queda un montón para subir. Y tú eres nivel 40 y te queda muy poco y te queda mucho para subir. Entonces, no tengo tanto esa, esa comparativa. Como veis, a medida que bajáis, tenéis más cosas que pueden ocurrir. La recuperación de vida que se hace al pasar lista. La, el porcentaje de vida que se pierde cuando se recibe una incidencia una acción negativa. Todo este tipo de cosas que funcionan en ambos sentidos. Una incidencia te haría perder vida en la gamificación. Lo mismo que si pongo... La, la recompensa negativa o sea, la, también te lo pasaría. Y luego, en este caso, para que podáis probar la experiencia rápida en un corto periodo de tiempo, eh, tenéis aquí la opción de aplicar experiencia, aplicar moneda y hacer un multiplicador. ¿no? Esto, hacer que vaya más rápido por una semana o, en este caso, por el periodo vuestro de prueba. Paso a las acciones. Siempre... A ver, que de tanto tanto pierdo el audio. Ahora, siempre a mí me ha gustado mucho el poder contar con la información de lo que va ocurriendo. En este caso voy a intentar ahora actualizar otra vez la página y voy viendo, segundo a segundo, minuto a minuto, lo que van haciendo todas las personas y eso me da a mí una información con la que poder trabajar o revisar si algo ha ocurrido y con esta información también podemos luego nosotros tomar acciones en el caso de que, de que fuesen necesarias. Podemos, si queremos, buscar a un estudiante específico, y podemos filtrar por este estudiante para ver lo que esta persona ha hecho, y en caso de que nos diga, ¡ay, he tenido tal problema! Entonces nosotros podemos ir, revisarlo, y mirar en detalle lo que ha ocurrido con esta persona. Por otro lado tenemos los anuncios, podéis ver que en la parte superior os sale un anuncio, en este caso tenemos el anuncio de bienvenido o de bienvenida, con un texto específico, que nos permite hacer o recordatorios, o añadir partes de la narrativa, y todo esto se puede programar, tanto el día en el que comienza, como el día en el que sale. Entonces, yo puedo programarlo con mucha antelación y no tener que estar siempre día a día o semana a semana haciendo las modificaciones. Como veis, la prueba que acabará el 1 de marzo, pues tenéis para los últimos días el aviso que os permitirá ir haciendo todo este proceso. Por otro lado, tenemos los puntos de vida. Hemos querido, y también fue otra de las cosas que nos han ido solicitando, las personas que han ido probando, el poder modificar la vida de cada uno de los estudiantes por si quisiésemos, tener diferencias para que capaz algún estudiante pueda aguantar un poco más, ¿no? Eso pasaba en Classcraft, que ciertos eh, estudiantes tenían esa posibilidad de eh, resistir un poco más el daño. Pues, nosotros hemos querido también tener algo parecido aquí y pues tenemos la posibilidad de modificarlo estudiante por estudiante. Así como también tenemos la posibilidad de, en esta parte combinada, marcar adaptaciones a un estudiante que afectarán en que las actividades de quiz se adaptarán automáticamente. O que le podrán tener diferentes tipos de ayuda eh, por esa razón. Pero si no queremos hacerlo estudiante a estudiante, podemos hacerlo aquí, tal y como ves, con el sistema de tipos de personaje. Yo puedo aplicar un tipo de personaje a los diferentes estudiantes y se si actualiza la página. Ahora puede venir a la parte de asignar. Yo simplemente tengo que coger un icono, un nombre y esos puntos de vida máximo por tipo de personaje. Si yo vengo a la página de asignar, ahora veis que estáis aquí todas las personas que habéis participando, y yo puedo, puedo ir viniendo y marcándoos como participantes del Gamifica Mock. Ahora mismo no podré guardarlos a todos, pero más adelante me sentaré y lo haré y ya saldréis en esta lista. Aparte, si vais subiendo el avatar, veréis cómo vais saliendo por aquí también. Y nada, estamos llegando casi al final, así que os voy a mostrar también el apartado de estadísticas. Ahora también... Como todo, si actualizo, va saliendo muchísima más información con todas las personas que tenemos dentro de este grupo. Y podéis ver que puedo tener esta información de los últimos siete días para saber qué está ocurriendo. Sé que Shere ha estado trabajando un montón y que tengo un montón de aspectos, pero puedo mirar no solo la compra de objetos, sino diversas cosas que va registrando la aplicación y que pueden serme de utilidad para saber cómo está funcionando mi gamificación. También puedo saber las entradas que están haciendo y puedo ordenarlos de mayor a menor o puedo tenerlos ordenados por orden alfabético. Y también puedo trabajar con las dos variables más grandes que tenemos, que son los puntos de experiencia, que como veis aquí tenemos la media, las personas que ya han acabado todo y que estuvieron de beta testers, y vosotros que estáis empezando ahora. Y eh, lo mismo por la cantidad de monedas, que me permite ver las monedas totales que se han conseguido y, aparte, también tener en cuenta aquellas que han estado gastadas para saber si necesito poner algo como de... De, ¿Qué cantidad de dinero puedo, puedo trabajar? ¿no? Y nada, yo creo que esto es un poco la, la presentación. Dentro de, de vuestro aspecto, si me voy al apartado de grupo, podréis ver que podría entrar como alguno de vosotros de estudiante, puedo impersonar a un estudiante, voy a impersonar aquí. Y si impersono a este estudiante, esto es tal y como lo ve un estudiante, que es tal y como lo estáis viendo vosotros. Tienen la página de actividades para ver las actividades que tiene y las notas que se van viendo con un gráfico de radar. En este caso ya adaptado a una gamificación. Tenéis las incidencias, los, el inventario para poder ir viendo. Y que tal y como comentaba antes, si yo lo pongo en modo móvil, es perfectamente responsive. Tenéis las colecciones de cromos. Tenéis las recompensas para ver qué recompensas se pueden dar en la clase. Tenéis las insignias que me permite ver cuáles tengo yo, puedo solicitar algunas y puedo incluso ver quiénes la han conseguido ya. Puedo abrir el itinerario, que es el apartado en el que todo estáis pudiendo hacer, en este caso ya está completado del todo. Puedo venir y puedo revisar toda la información, e ir viendo, ir, ir cogiendo las diferentes cosas hasta tener la última recompensa ya conseguida o incluso Podría venir aquí, por ejemplo, y mostrar que este ya lo tengo abierto, interactuar, conseguir la información y luego venir al inventario y utilizarla si quiero o acceder a cualquiera de las otras cosas que tengo. Y nada, también tenemos algunos juegos que podéis trabajar y las sugerencias que siempre nos nutrimos para, para ir haciendo cosas o las notificaciones que comentábamos antes. Creo que voy un poco extendido de tiempo, así que lo voy a dejar aquí... Clara, si quieres pasamos a entrar con las preguntas que tengan y voy respondiendo. Muy bien, pues muchísimas gracias Iñaki por este repaso. Creo que hemos entrado todos como estudiante y esta es una de las cuestiones clave. ¿Cómo se entra como docente? Pues al final del itinerario tenéis un acceso para solicitar la, la creación de la cuenta. Como aún estamos haciendo arreglos y, y pruebas, el registro no lo tenemos de hecho de manera automática para evitar algunos problemas. Y entonces simplemente os registráis ahí y en el proceso que podemos, que suele durar unas 24, 48 horas, nosotros os creamos la, la cuenta y os pasamos toda la información por email para que podáis acceder sin ningún problema. Vale, fenomenal. Pues yo creo que esta era una de las claves, que nos veíamos todos comprando cosas, pero no, no veíamos lo mismo de tu pantalla y nos faltaba, digo, bueno, pero es que estamos como estudiantes. La sección vale. de docente, eh, a ver si lo puedo, puedo ver el itinerario que lo encuentro aquí, tenéis aquí el acceso gratis a Teachit en casi la penúltima de todas. Vale, fenomenal. Ahora mandaré una fotillo. Otra cosa. Eh, bueno, has dicho, esto entendemos, lo has comentado al principio, ¿no? ¿Es gratis? ¿Será siempre gratis? Nosotros ahora mismo estamos intentando encontrar una financiación para el proyecto porque tanto el servidor, para poder hacer todos estos automatismos requiere un servidor bastante potente y también el trabajo de desarrollo del que se encarga mi hermano principalmente eh, o el trabajo con el abogado de derechos y demás. Cuestan dinero y estamos intentando buscar alguna financiación. De momento lo hemos abierto gratuitamente para que la gente lo pueda utilizar, pero también contamos con diversos centros que ahora mismo están haciendo el apoyo y lo han adquirido como centro para poder trabajar y, y gracias a eso también podemos ir trabajando. Muy bien, fenomenal. Y bueno, una pregunta que surgió también, en hemos visto que metías muchas imágenes, que va todo muy interactivo, pero ¿se pueden crear avatares propios? Los avatares, de hecho, es una de las misiones de la, de, la, de la gamificación. No se crean dentro de la aplicación, pero tenéis la posibilidad de, como estudiantes, ir a vuestro perfil y subir vuestro propio avatar, que es lo que han hecho las personas que ahora mismo dentro de la, dentro de la clase que tenemos aquí ya tienen creado y se ve cada uno con su avatar. Se puede subir una foto, que es lo que trabajaría el, el docente, o se puede trabajar con el avatar. ¿no? Si vemos aquí, yo puedo in, in, cambiar una opción por la otra. De hecho... Lo tenemos puesto de tal manera que en la configuración de la gamificación se pueda escoger si se bloquea para que no puedan subir ellos los avatar y entonces tenga que ser algo que se puedan ganar o es algo que puedan hacer de manera libre. Muy bien. Me queda una preguntilla que ya me ha dado curiosidad. Habías hablado al principio de, de que no hay problemas con los datos, que cumple el reglamento de protección de datos. Ahora yo he entrado como estudiante. ¿Me puedo dar de baja como estudiante? Ahora mismo... Los comentaba que para eso tienes que hacer una solicitud al centro. Por eso os comentaba también el, hacer, el hacerlo como, eh, que, como docente. Al trabajar con datos, si se permitiese que la baja esta fuese automática, que de hecho lo que dice la ley de protección de datos es que puedes solicitarlo, pero no, no requiere que sea una cosa automática, eh, perderías todos los datos del estudiante si alguien le da sin querer. Entonces, para eso tiene que hacer una solicitud al centro y entonces es el centro quien gestiona el dar de baja al estudiante y el, y el borrado de datos si, si fuera necesario. Muy bien. Comentan aquí en el chat, hablando del tema de la inversión, que lo estáis llevando a los centros. Eh, bueno, que si no se os ocurre acudir a un fondo de inversión, que acuda a rondas de financiación. Que hay algunas aplicaciones como Life que lo han hecho así. Mira, pues la verdad que no es una opción que conocíamos, pero será genial saber de ello. Muy bien, pues, bien, pues lo comenta Delia Dávila No sé si sirve de algo Luego si no lo habláis no Y luego por lo ahí. último, ah, bueno nos piden el link de activación Como profesor, eh, pues lo tienes en Teachit Ha dicho en sí. itinerarios, ¿verdad? El, dentro del itinerario Que lo tengo aquí el Si de la mina. todo el itinerario hay un, el, el penúltimo enlace de todo es el acceso a Teachit Ah, pero hay que pasárselo nos Hay pueden... que pasárselo el itinerario, si no lo puedo compartir Por aquí Para las personas que tengan un poco menos de tiempo muy bien, pues si lo compartes por el chat Fenomenal, y si no por redes eh, Para poder verlo todo más claramente Muy bien, bueno pues yo creo que hasta aquí Me parece que, a ver puedes pasar, Vale, sí, no nos hemos saltado Acceso ya. gratuito, muy bien Ahí estáis Verena. escribiendo Muchísimas gracias eh, Iñaki Muchísimas gracias Elena por compartir este rati... Por pasar este ratito con nosotros Que sabemos que lo más preciado es el tiempo Por compartir vuestras experiencias Tanto con Teachit como con Sandbox Y sobre todo adecuado a por un lado centro docente-docentes y por otro lado infantil, que suele ser, digamos, la, la, la, lo más buscado, el tesoro. Y bueno, pues dejamos toda esa información. Ahora ya están por redes en las presentaciones. Me falta compartir la de Iñaki, que, que ahora en cuanto acabe lo comparto. Y ya sabéis que podéis hacerle cualquier pregunta ya directamente a ellos. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí, ¿no? Eh, bueno, espera, espera, que me están surgiendo preguntas. Estamos a las 9 y 5. Vamos a dejar esas preguntas para que Iñaki ya las conteste directamente, el cómo se suben los alumnos, etc. etc. Y muchísimas gracias a todos por estar aquí, haber estado una horita y con nosotros y, sigue, y, y continuando aprendiendo, ¿no? que esto es lo que nos importa a nosotros y sobre todo, estamos en el nivel 5 de Gamifica MOOC, ya tenéis nuevas herramientas y nuevas inspiraciones para crear vuestro prototipo, así que estamos esperando ver los resultados y las magníficas experiencias que creáis. Ahí lo dejamos. Muchísimas gracias a todos. Hasta el próximo día. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Yo, si lo dejas abierto la charla, intentaré ir respondiendo las preguntas últimas que veo que van saliendo y si la cortas ya, pues bueno, en el chat supongo que no podré ir haciendo sin, sin ningún problema. <risa>